Hola, soy Floribet. En esta ocasión, antes de iniciar el video tutorial, te mostraré cómo incorporé todo lo que hemos hecho aquí en el canal para esta Navidad con temática de Harry Potter. Espero les guste. Ahora sí, te mostraré cómo hice un atrapasueños al estilo de la cerveza imperial. Los dejo con el paso a paso.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 Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creación Ángeles.